Bueno, miren, eh, ha habido muchas críticas alrededor de algunos acontecimientos que han ocurrido en medio de la pandemia. Eh, nos referimos, por ejemplo, al caso de Puerto Plata, ya muy manido, muy comentado, muy criticado por todos. Ha habido críticas eh, a nivel local por la forma como la gente sale a la calle. Hay una movilidad quizá que no es la no es prudente de cómo la gente... Se, se, se junta, se reúne en lugares públicos supermercados, el tema del mercado público de San Francisco de Macorís, lo que ha ocurrido en la capital que no ha sido, tampoco ha estado eh, fuera de estos acontecimientos locales. Eh, cuando se habló de la tarjeta, en principio, recuérdense cómo se llenó el frente de creo que eso era la Secretaría de Turismo donde la iban a, a repartir bueno, se llenó de gente y fue un desastre y eso motivó al gobierno a decir que la vamos a llevar a la casa para evitar el tema de la aglomeración bueno, todas esas cosas han ocurrido en, en, el, en medio de la pandemia y eh, como decía Carolina en algún momento es eh, un irrespeto a lo que religiosamente han cumplido con ello y han salido a las calles de manera muy particular a, a, a cuestiones puntuales a, a buscar comida por ejemplo un, un día a la semana cada six, seis o siete días el, un miembro de la familia sale y busca lo que necesita y se queda en la casa ahora bien no todo ha sido eh, daño no todo ha sido eh, eh, ese tipo de actitud egoísta, ese tipo de actitud yoísta de mucha gente, de que yo tengo que salir, yo tengo que ir a la calle, ya yo no aguanto estar aquí, déjame ir, tengo que trabajar independientemente de lo que diga el gobierno. Bueno, no todo ha sido eso. Y hemos visto eh, los, los emprendedores. Mire, ahí en el periódico, el listín diario, hubo alguien, hay unas fotos de alguien que abrió su negocio, atento a él, la venta, ...en Villa, Villajuana, por ahí, donde venden los repuestos... ...y la policía fue y se lo obligó a cerrar... ...ese es un caso que ocurrió ayer en la tarde... ...pero bueno, no solamente ha habido esa, esa actitud... Esa ...actitud egoísta, esa actitud de creerme que nadie me puede decir... ...lo que tengo que hacer y esas cosas... ...sino que también ha habido actitudes de emprendedores... ...de gente que ha hecho cosas a favor de otros... Como por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo presentó de su, en su Facultad de Ciencias un ventilador, eh, un ventilador eh, para los pulmones, no, un respirador eh, que hicieron un equipo de jóvenes, de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nordestana, perdón, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS en la sede en Santo Domingo. Aquí, el recinto de Gua San Francisco, como ustedes acaban de ver, están distribuyendo la producción de su finca experimental, eh, yuca y, y, y leche. Eh, pero también otra gente han hecho otras, otras cosas, han hecho otros emprendedores. Lo que quiere decir que no todo es, eh, en definitiva, no todo es, eh, digamos, eh, para quejarse, no todo es para criticarlo. Ha habido, de, ha habido de ambas cosas. Si ponemos en una balanza ah, lo, lo, lo malo que sería salir a la calle sin, sin, sin protección o romper con la movilidad y la relación social y ese tipo de cosas, bueno, habría que ver cuál ha sido más y cuál ha sido menos. Pero indudablemente que tenemos que resaltar el hecho de que se han hecho cosas interesantes. El, las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas del Ejército de la República Dominicana está fabricando túneles sanitizados, es decir, está fabricando un espacio antes de entrar, me imagino que lo irán a poner en entidades públicas, están están fabricando un espacio antes de que antes de llegar al lugar tú debes de pasar por ahí y eso de alguna manera te desinfecta. ...mediante el sistema o el mecanismo establecido para eso. Y eso es importante. Primero porque eh, pone, a, pone de manifiesto la creatividad del pueblo dominicano... ...pero también nos permite eh, utilizar cosas, usar cosas... ...que compradas en la industria manufacturera fueran eh, eh, implicaran un costo quizás eh, mucho más alto qué es lo que cuesta comprar los, eh, los elementos para construirlo nosotros mismos. Aquí se le aconsejó, no sé cuál de ustedes fue el que mencionó, el hecho de que la zona franca pudiera perfectamente ponerse a construir eh, trajes para, para, eh, para los médicos, eh, mascarillas y esas cosas, y se ha estado haciendo en otros lugares del país. Lo que quiere decir... Que eso es lo que debemos de hacer, es aprovechar aprovechar esta situación con la finalidad de poner de manifiesto la creatividad y aquellas cosas que no poda, que no podemos comprar porque son muy caras. Escuché a Francia hablar de 500 pesos por una cadena 95 Sería interesante que un emprendedor dominicano la hiciera y la vendiera, vendiera algo parecido, ¿no? a esa manufacturada eh, pero algo parecido con un control de calidad digamos adecuado para que te garantice que tú estás protegido cuando la uses, pero a precios mucho más baratos y todos la compraríamos. entonces, en definitiva hay que alabar el hecho de que los dominicanos no solamente debemos limitarlo a quejarnos o a romper la, la, las obligaciones que como ciudadanos tenemos de mantenernos en casa sino que también ha habido emprendurismo, sino que también ha habido gente que se ha dedicado a hacer cosas en beneficio de otros y eso es bueno, eso de alguna manera nos retrata la otra parte del pueblo dominicano, ese pueblo que siempre ha sido solidario, ese pueblo que siempre ha sido amable, ese pueblo que siempre ha sido que siempre ha enfrentado las dificultades y ha salido de ellas de una u otra forma. Nosotros somos una nación de gente que nunca se ha arredrado, que de alguna manera nos hemos enfrentado a las dificultades y hemos vencido muchas dificultades, con pocos recursos, con poca cosa. Tanto es así que a finales del año eh, del siglo antepasado, el siglo XIX, indudablemente que la, los dominicanos iban, iban a la batalla con un machete, lo que quiere decir que te hablaba de un ejército sin implementos, pero ese ejército logró vencer al enemigo del momento, que eran los haitianos, y eh, crear esa, esa línea divisoria y esa barrera para delimitar las dos naciones. Lo que quiere decir que nosotros hemos sido siempre una nación con esa disposición, hemos sido una nación con esa resiedumbre, con esa capacidad de enfrentar las situaciones y salir airoso de ellos, y ahora lo estamos haciendo en una mayor o menor medida, por eso lo que hay es que pedirle al resto de la gente, hay que pedirle que no ponga en riesgo a los que nos quedamos en la casa, y hacemos y estamos trabajando desde la casa, que no ponga en riesgo a eso, y que aquellos que están haciendo, que sigan haciendo a favor de todo el resto de la ciudadanía. Muchas gracias. Bien. Vamos a. Sí. ¿Cómo no? Vamos a continuar entonces con el programa. ¿Qué le parece? Sí. Claro. ¿Sí? ¿Vamos a... eh, sí. Bien. sí. Vamos a continuar Pero, con el programa. Francia si iba a decir bueno. algo. Sí. Ah, perdón. Adelante, es interesante claro. que, que a todo esto, amado. Y producto de la imprudencia de Puerto Plata, el gobierno haya tomado medidas sobre el respecto, Así y de hecho a Puerto Plata Montalvo ha sido muy enérgico en su posición y sí. era lo de menos de esperarse, verdad Claro. porque hubo una ausencia de definitivamente de control eh, de esas de, esa, de ese grupo social, eh, prácticamente se desbordaron con un entusiasmo eh, inesperado, ¿verdad? Pero creo sí. que Puerto Plata tendrá una cuarentena o unos días... Un cordón sanitario de siete días. De siete periodista. días, Así que es. es una medida eh, totalmente nueva que nunca, no se ha tomado en otra, con excepción de San Francisco, la provincia sí. de Guadalajara. Exacto. Bien. Pero de por sí, de por sí... Esa zona, hay retenes también. Sí. Y todos esos retenes lo pasaron. Si ustedes ven la foto de, de cuando él estaba llegando a Inver, Uy. la Policía Nacional exportándolo, los no, La única palabra. Entonces, el ministro volvió y metió la pata ayer, porque en vez de ser médico, parece ser que es el, el defensor del de, candidato oficialista o encargado de campaña de no, ¿qué No, no, la señores. La señora de Puerto Plata eh, desmintió que le haya dado que ellos forzaron una puerta lo, pues, los que le acompañaban para que lo, para que él entrara, porque ellos estaban cerrados, ese día estaban transmitiendo la misa nacional a través estaban de Estaban cerrados y región, rompieron la puerta para entrar es decir, a la catedral. Fue toda una irresponsabilidad. Por claro. todos ¿Los no, los no hubieran de estar presas. Claro, claro, claro. O sea, en un país mire, se el primero, que permítame, que de estar porque, en su casa. permítame, y Amado y Fulvio, que todas son comentarios, son un, un segundo y no he podido. En relación, mira, muy o sea, creo que en un país donde se respetaran las reglas y las normas establecidas en un estado de emergencia, o sea, no se puede andar con paños tibios ni, ni, ni, ni muy ligero. De hecho yo lo sentí muy light todavía con las medidas y el anuncio de que en esta ocasión no se iban a tomar medidas o sanciones contra los funcionarios que permitieron este atentado contra la salud pública de nuestra nación es sencillamente eso la gravedad del caso eso no es algo como que andaba un peregrino con una cruz no es un atentado contra la salud de nuestro país nuestro sistema puede colapsar que aún no lo ha hecho o sea, es muy grave todo esto Ver, bueno, no, no, no, no, no. si ustedes se ponen a pensar en eso, a mí me gustaría que Julio se pusiera, aunque sea por 12 horas, los zapatos del ministro. Oh, ¿Tú sí. sabes lo que debe estar pasando ese señor? Yo a veces lo veo cuando da su informe y le tengo otra pena, porque, óyeme, no y la familia, señores, la familia me imagino que cruzará los dedos cada día por la mañana cuando él sale de su casa ay. para el ministerio. ¿Por qué? Porque está en riesgo. Además... Eh, el esfuerzo, mucho o poco depende de cómo tú lo veas de tu óptica, mucho o poco el esfuerzo que le está haciendo es eh, de alguna manera ha, ha ido dando frutos, pero además está haciendo un esfuerzo y la gente no quiere colaborar no quiere cooperar con ese esfuerzo que está haciendo el ministro de salud, yo pienso que al final cuando todo esto pase que nos sentemos a analizar qué, has, qué, qué pasó durante todo el tiempo en que él Estuvo dando sus informes, estuvo al frente del ministerio en medio de la pandemia. Ustedes van a ver cosas y, y, y entonces eh, eh, lo entenderemos. Esa rabieta que la hace, tiene razón, tiene razón. Yo hubiese soltado esa vaina y me hubiese ido para el campo a, a descansar y a, y a olvidarme de la pandemia por un par de semanas pero él parece ser muy hombre responsable. Bueno, pero no, yo, era cual. poco, ¿cuál? Rabia, me encontró yo, que ha hecho? Aparece su carácter muy sí. eh, calmado. No, él es muy calmado, muy no, se le, se le, le sale una loco. Una burla, ¿verdad? una falta de respeto claro, a claro. todo el que se está esforzando, a esos miles y miles de médicos que están cayendo en claro, hospitales, claro, su claro. vida, han muerto dos enfermeras por el COVID <coughs> y un grupo de gente en una playa sí, claro, eso es, así, eso es así. Bueno, ustedes supieron que en California retiraron la restricción de la gente a la playa por primero la temperatura muy alta y segundo porque la gente no, no, no, no, no estaba no soportaba la y estaba comenzando a salir. Lo autorizaron la salida y se llenaron la playa de gente. Sí.